¿Qué tal amigos? Buenas noches, muchas gracias por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur. Estamos ya un poco retrasados con el tiempo, algún inconveniente con la parte tecnológica, pero estamos acá para poder compartir con cada uno de ustedes, como siempre, nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por estar ya eh, prestos a compartir este espacio. Vamos a darle la bienvenida, como todas las noches, a nuestro compañero Ramiro Narváez, que ya está listo también con el invitado para el día de hoy, miércoles, mitad de semana. Mi estimado Ramiro, buenas noches. Un saludo cordial para ti, Leonardo, para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en todo el mundo a través de este canal digital y su programa Escenario, Rostros que Dejan Rastros. Y el rostro para esta ocasión es nada más y nada menos de Arcesio Torres, nuestro invitado especial, ya lo hemos eh, escuchado, lo hemos tenido en algunas otras ocasiones. Y como él es eh, un promotor cultural, eh, guía turístico, conoce mucho de la historia de nuestra provincia... Y en esta ocasión estamos hablando respecto al cantón, de sus sectores, de sus parroquias. La, el miércoles anterior hablamos sobre la parroquia Bellavista, cosas interesantes que nos contó, nos dio a conocer. Y esta noche, Arcesio Torres nos va a hablar sobre la parroquia Santa Teresita, otra de las hermosísimas parroquias de este hermoso cantón. Buenas noches, Arcesio. Bienvenido. Buenas noches Ramiro, un saludo cordial para ti también Leonardo y para nuestros televidentes, un afectuoso saludo y a quienes nos ven y nos escuchan en este medio Sí, este, efectivamente Ramiro, hoy vamos a hablar de una de las parroquias eh, del Cantón Espíndola como es Santa Teresita eh, ¿Cuándo esta... empezó? ¿Cómo empezó esta parroquia? ¿Qué es lo que usted conoce? Cuéntenos sus primeros eh, pasos de este hermoso rincón de la provincia bueno, esta parroquia, el caserío de Santa Teresita, eh, inició ya sus gestiones de, de, para parroquializarse en 1961, pero es en 1967 donde el Consejo Cantonal del Cantón Calvas, al cual pertenecían en este entonces, emite un oficio que ya se conforma a la parroquia de Santa Teresita. Pero el 4 de junio de 1967, es donde se inaugura esta parroquia y formando parte conjuntamente con Amalusa, Jimbura y Bellavista del Cantón Calvas. Entonces esta parroquia perteneció al Cantón Calvas hasta 1970, que pasa a formar parte del Cantón Espíndola. Bueno, usted nos contaba tras micrófonos de que hay ciertas comunidades o comunas, como se conoce, las que fueron poco a poco organizándose y a la final hicieron que se dé lugar a esta nueva parroquia, ya con este tipo de, de organizaciones. Sí, esta parroquia fue eh, o está conformada aún por tres, tres comunas, eh, la comuna Cangochara, la comuna Coche Corral y la, comina, la comuna Tundurama. La comuna es una organización o como una municipalidad pequeña, un municipio pequeño, que tiene sus leyes propias, tiene sus cabildos, tiene sus presidentes de de las comunas, y esas fueron las que se organizaron para así eh, anhelar y llevar a cabo la parroquialización de Santa Teresita. Pero siempre están eh, tratando de equilibrar eh, su trabajo, sobre todo con la Junta Parroquial, están siempre en equilibrio. Si bien es cierto, cada uno tiene sus leyes, tanto las comunas como la... Como la... La Junta, parroquial. La, la Junta Parroquial de Santa Teresita tienen leyes propias, pero siempre se ponen de acuerdo porque eh, incluso el presidente de la, de la parroquia es nombrado de, de las comunas, pertenece uh -huh. de acuerdo para de eso eh, llevar adelante el, el adelanto de, del, de las obras, de los quehaceres que tiene cada uno de, de sus barrios, de sus comunidades. Arcesio... ¿A qué se debe el nombre de Santa Teresita? Eh, esta parroquia, en su inicio le pensaron poner Jericó, que significa Dios con nosotros. Pero después eh, eh, mandaron a trocar en la imagen de, de Santa Teresita, que es una imagen, y le pidieron a ella que si les hacía el milagro que se conformara la nueva parroquia, esta parroquia le pondrían Santa Teresita, por eso lleva el nombre de Santa Teresita. Como digo, en un inicio pensaron en ponerle el nombre a toda la parroquia Jericó. Uh -huh. Bueno, y no sabemos el milagro que le pidieron a, a la santa. ¿O se sabía algo? Bueno, el, el milagro era de, de que se haga parroquia en el, uh -huh. este sector. Entonces, como uh -huh. se hizo parroquia, le pusieron el nombre de la imagen de Santa Teresita. Y, y tiene, la tienen tal vez este, como... ¿Le hacen a lo mejor alguna romería? ¿Hay un día de fiesta para sí, Santa hay Teresita? Fiesta, hay fiestas religiosas a Santa Teresita y fiesta también a otro patrono que tiene ellos, San Francisco, hay a San Jacinto, a San Roque, mm. hay algunas, algunas imágenes que en toda la parroquia se celebran las, las fiestas religiosas. Este, sector, también, es, este sector es muy, muy creyente, ¿no? Muy católico. Es muy, muy católico, evidentemente católico. Casi un 100% son católicos. Y tienen, como digo, las fiestas religiosas, que es un atractivo también religioso. Y también celebran la, las fiestas de la Santa Cruz, que eso incluso hay cada fin de semana se celebran en cada barrio. Pero uh -huh. la, la, el segundo o tercer domingo de, o sábado de, del mes de mayo, uh -huh. suben a un cerro, el Cerro del Tablón, a celebrar esta, esta festividad de la Santa Cruz. Incluso uh -huh. llevan un motor, una, la energía mm. y van y presentan artistas arriba en un cerro, en una, en, yeah. en una cordillera. Se quedan a dormir, a los visitantes les dan de comer, oh. todo. Entonces es muy bonito, es una, una tradición religiosa muy antigua. que ¿Y en qué fecha se da Dios... esto? ¿Perdón? ¿En qué fecha se da esta de esta la Santa Cruz? Esto es, es en mayo, el mayo es el mes de la, de la Santa Cruz y ahí se celebran. Siempre es en el segundo o tercer domingo de de mayo, hacen la celebración en este cerro. ¿En medio eh, de la situación que nos encontramos en estos tiempos en este mes, se dio, o cómo se ha llevado esta situación? En este mes, por la pandemia, no. Ya hace dos años que no se ha celebrado esta, esta tradición religiosa yeah. por, por esto de la pandemia. Eh, esperemos que ya en los próximos años se continúe con esta tradición. Hay algunos prioses, incluso de otros lados, que vienen a hacer la celebración, traen artistas, como digo, hacen una noche... Espectacular ahí. Qué importante, Asesio, lo que nos está contando. Y bueno, hay muchas otras cosas, otras situaciones importantísimas. De seguro usted las conoce, por ejemplo, lo, prácticas ancestrales que se conserven y se ejecuten todavía acá en Santa Teresita. Sí, en, en Santa Teresita todavía se conserva el telar de cintura. Eh, hay un, el último... Señor que hace el arado con bueyes todavía, donde no utiliza la máquina, sino hace con los bueyes propios de él. Hace el arado una linda práctica que esperemos el uh -huh. Señor, o los familiares del Señor continúen con esta práctica que es hermosa. ¿De qué está formado? ¿Cómo está formado el arado, Arcesio? ¿De qué se Son trata dos, este? bueyes, dos bueyes unidos por un yugo que le, que le amarran en los cachos. En medio del yugo va una, una vara hacia atrás y ahí va un, una especie de ángulo. No sé, con una, la parte de abajo va entrando a la tierra y la va moviendo. Pero todo es de madera o tiene otro material. Eh, la, la, la barra que entra al tierra es de hierro. Lo El demás es de madera. madera. Sí. Mm. Es decir, eh, esto hay que conservarlo porque son cosas eh, prácticas tradicionales que si no se cuidan eh, pronto van a desaparecer. Bueno, son bonitas tradiciones, son, son formas de, de, de vivir, formas de donde nuestros antepasados hicieron. Eh, esperemos que no, no, claro. no pase esto, que, que conserven, como digo, familiares o alguien de los vecinos, conserve estas hermosas prácticas. Que son. Y con respecto al, al telar que menciona, eh, ¿siguen produciendo? Sí, sí son, aún tejen alforjas, jergas, frazadas, eh, fajas. Entonces, eh, todavía se, se ve en los, en, los, eh, en los corredores de las casas, se ve el mm -hmm. telar de cintura tendido y, o si no, la señora tejiendo. <risa> yo me voy imaginando nada más lo que usted va contando y yo creo que todos quienes estamos eh, viendo y escuchando este programa nos vamos imaginando. Y yo creo que más allá de imaginarnos, deberíamos en algún momento... Aunque, claro, todavía no es, eh, no es posible por esto de la pandemia, sin embargo, tendríamos que en algún momento ir a visitar quienes no conocemos, ir a conocer estos hermosos lugares de nuestra provincia de Loja hablando de Santa Teresita en el Cantón Espíndola. Muchas gracias amigos y amigas por estar en sintonía del medio digital La Voz del Sur y en su espacio escenario. Vamos a seguir dialogando, conversando en esta noche y muchas gracias a nuestras amigas y amigos que están eh, compartiendo también este diálogo que mantenemos con nuestro invitado Arcesio Torres desde el Cantón Espíndola, contándonos también las vivencias de estos bellos rincones de nuestra bella provincia de Loja. Vamos a continuar, mi estimado Ramiro, dialogando con nuestro invitado. Así es, Leonardo. Bueno, seguimos entonces y queremos antes también saludar a quienes están viéndonos, a quienes nos están escribiendo también. Gracias por su tiempo, por acompañarnos en este viaje que nos está guiando Arcesio Torres por esta hermosa parroquia del de Cantón Espíndola, como es Santa Teresita. Nos estaba contando de los telares que todavía... ...o el telar que todavía se mantiene en este lugar, de las alforjas... ...y todos estos productos que son clásicos, tradicionales de nuestra gente... ...y que todavía... Eh, ...qué bueno que todavía se conserven y ojalá también aquí eh, actúe siempre... ...las autoridades, el que tienen que ver sobre todo con el turismo para que esto se pueda apoyar, a que se mantenga, se, se, se sostenga y pueda también ser eh, apreciado por tanta gente, ¿no? Porque eso es el turismo, ¿no? atraer a la gente, Arcesio. Sí, mi cordial eh, invitación para que vengan a visitar estos lugares, eh, se lleven incluso un recuerdo si desean, sino por lo menos aprecien, vean cómo es el, el, el arte, de cómo, cómo con sus manos... Eh, fabrican hermosas eh, hermosas prendas tanto de uh -huh. vestir como para, para utensilios para usar en su diario vivir eh, Arcesio esto. sí Arcesio esta práctica la hacen tanto hombres como mujeres inclusive toda la familia es como una herencia que inclusive los niños saben ya manejar estas estos telares y porque sus papás pues lo enseñan eh, lastimosamente no ustedes solamente de mujeres aquí en, en el cantón Espíndola donde hay uh -huh. estos telares de cintura Siempre han sido las mujeres las, uh -huh. que, las que, que hacen esta, esta práctica. Uh -huh. eh, y son casi la, la mayoría de edad. Eh, uh -huh. Las hijas ya no quieren aprender estos, uh -huh. estos uh, oficios uh -huh. porque ya se dedican a estudiar, ya quieren hacer otras, ot otras uh, carreras claro. y no, no desean aprender. Por eso es el llamado para que también, igual, las autoridades, para que ellos, y, a través de. de de cursos, de talleres, puedan eh, indicar, avisar sí. o, eh, para, para que practiquen también las personas jóvenes y sí. no se pierdan estas hermosas costumbres que tenemos. Sí, siempre debe haber motivación para que esto también pueda seguir, eh, oportunidades, talleres, eso es muy importante. Arcesio, háblenos de la parte deliciosa de los platos típicos que le gustan a Leonardo, la gastronomía acá en Santa Teresita. ¿Cuál es el plato favorito? Bueno, en, en, en la parte nororiental or, nor de, de, de esta parroquia, aún se conserva o se, se hace la yuca cuadrada, que es un, a base de carne, de res o de chancho, que se la cocina con, todas las, con todos los condimentos y la sacan a la carne y le ponen ahí la yuca, luego la tapan con, con, hoja, con la corteza de la yuca y del guineo y ahí la hacen hervir en, es, en ese jugo de la, de la carne. Y eso reparten a la gente que va, sobre todo en, en la fiesta de las cruces en el mes de mayo, uh -huh. reparten a toda la gente que va, le dan yuca y una, un pedazo de carne de res o de chancho, como digo. Esto es una hermosa tradición que se conserva aún en una parte de, de, de esta parroquia. Hay también el, el, la morra, que es una base de de harina de maíz tostado es como, como un sango pero en cambio mm -hmm. es una sopa mm -hmm. el sango Bien. es un poco más, eh, más espeso, eh, mm -hmm. tiene poca agua en cambio la, la morra tiene bastante agua, es una sopa eh, todavía se conserva antes, lo, antes la gente lo, lo, la cocía la, esta morra con carne de gallina y les daban también a los a mm -hmm. a los a los invitados, a las personas más allegadas a ellos Arcesio, y todos estos platos eh, tradicionales, esto del sango, de la morra, eh, bueno, y otros, eh, con el producto de la, de la misma tierra que se, se genera, se produce. Eh, estos platos son los que antiguamente mantenían con buena salud a la gente. Hoy en día ya, ya prácticamente no se come sano, y yo creo que esto sería también una, una oportunidad para invitar a hacer conciencia también la alimentación a la gente, ¿no? Para aprovechar estos productos de nuestra tierra. Sí, esta gente eh, consumía y consume todavía porque aún se conserva la tradición de conservar, de cultivar sanamente, sin químicos, sin nada, solo a la pura fuerza de la tierra nomás. Aquí se hacen las tulas que llaman o la cava del, de la tierra donde se les da la vuelta con barras o barretas. Eh, todavía hay la tradición de hacer un mingas en, en las noches de luna. Seis de la noche empiezan a tular eh, uh -huh. con veinte, treinta hombres que hacen grandes cantidades de terreno, mueven sus tierras y al otro fin de semana o otro día van donde el otro señor que les ayudó y así ellos sin gastar dinero solo les dan la comida y, y hacen bastante trabajo. Entonces esto es una bonita práctica también, las mingas que, que aún se conservan en, estos, en unos pocos lugares todavía de, de aquí, sobre todo de esta parroquia que, que es muy, muy tradicional, muy, muy hermosa. Bueno, las personas eh, aportan con su trabajo físico y a cambio ellos, eh, bueno, aparte de la comidita, ellos después, cuando ya la tierra produce, eh, se llevan su parte. ¿Cómo se organizan en esta parte? El trabajo es devuelto, eso es la minga, el mm. trabajo devuelto. Si yo trabajo donde tío y donde Leonardo, después ustedes van y vienen a trabajar donde mí. Ah, Entonces, yeah. ya. No, no tengo que, que rogar a, a las personas, sino que ellos ya devuelven el trabajo. Uh -huh. Es el trabajo devuelto en esto de las mingas. Es así, como digo, solo por la comida, pero en cambio la comida es bastante. Son, son fuentes grandes, son ollas grandes que les dan de comida. Entonces, incluso si uno va a trabajar, lleva hasta para darles a la familia de alimentarlos. Entonces, eso es lo bonito de, de, lo bonito de esas prácticas, de, como digo, uh -huh. de, de las mingas. Uh -huh. Aún se conserva esto de... de lo de la tonga, ¿no? Sí, eh, también hay eso de... de eh, aquí en esa parte, todavía cuando es el, los trabajos lejos, siempre hay hay trabajos que hacen en las partes altas. Son uh -huh. una hora y media, dos horas de caminata. Entonces ellos hacen la tonga, llevan en, en, sus, en sus bolsitas de, de tela, llevan su, su yuca, llevan su mote, su arveja, su frijol. Y a las 12 ya empiezan a, a comer o 11 y media ya empiezan a comer, hasta la tarde que en cambio ya vienen a las casas y ahí sí ya los esperan con muchas de las veces con sopa, pero bastante, como digo, es la, la cantidad es, es bastante, bastante para eh, alimentar a estas personas que igual bueno, trabajan duro. Claro. Por supuesto, para compensar todo el esfuerzo que hacen fuerte durante la jornada. Arcesio, qué bonito. Y cuéntenos ¿otras, eh, otros lugares de pronto eh, turísticos que tenga la, la parroquia, que se nos esté olvidando informar a la gente para que puedan acercarse. Bueno, la parroquia cuenta con, con dos lagunas. Una es la, la Laguna Cañutal, que queda en la, en la parte alta de, de, de esta parroquia, eh, de Collingor hacia arriba, y la otra una Laguna Socha, que, es una que, está, que queda a escasos dos kilómetros de la cabecera parroquial, y se puede ir a visitar con la familia. Esta laguna Socha tiene una, una leyenda. Dice que aquí los, los dueños de ese terreno eh, empezaron a arar. Y a las 12 fueron a dar eh, de beber agua al, al, a la yunta. Y vino una ola y se los tragó. Se los llevó al, hacia el fondo de la laguna. Y no los, no los volvieron a ver más. Esto mm -hmm. Es una, una leyenda que, que cuenta la de la gente de mayor edad eh, de, esta, de esta laguna Soccha Francisco, hay un libro importantísimo que es un tesoro prácticamente acá. Háblenos de ese libro. Bueno, hay, en, en la comuna de Tundurama existe el libro de la Francisca Chihua, que se llama Francisca Chihua fue la última cacique indígena que vivió por los años de 1600, eh, casi hasta 1700. Ella fue la dueña de los terrenos, incluso desde el cantón uh -huh. con Sanamá, Quilanga, Espíndola, incluso parte del Perú, cerca, cerca de Yavaca. Uh -huh, Luego, yeah. esta, esta, esta Francisca Chihuahua, la esta cacique, donó sus tierras tanto a los santos y otra parte repartió a los arrimados, a quienes le ayudaban a trabajar, repartió sus, sus tierras y quedó eh, un libro, que es, un, según los historiadores, eh, es escrito en, en español antiguo, y que tra está traducido ya, ya, lo, ya está traducido uh -huh. a español moderno a, y tiene datos hasta de 1600. O sea, dice que este libro se trata de un litigio que tuvieron, que tuvo la Francisca Chihuahua con un señor Conza. Entonces ahí hay otro otro nombre que viene ya uh -huh. a la historia del cantón Espíndola con uh -huh. un apellido Conza, que tuvo litigios por sus tierras. Uh -huh. Este libro en qué material está hecho? Este libro está escrito en pergamino, es un material de la base de la, como una piel de res, una subpiel de res, yeah. y en, en la carpeta es de, de, incluso de, de cuero de, de res. Mm, yeah. ¿Y está abierto para que cualquiera pueda observarlo, conocerlo? Eh, lastimos, lastimosamente, pertenece a una comuna y la comuna tiene que dar permiso para ir a, a leer este libro, ya sea en el español moderno o el español antiguo, el que, que sabe mm. el, el español antiguo eh, como digo, ellos tienen sus leyes propias mm. y hay que pedir permiso a ellos claro. si ellos desean, le dejan leer y si no, no mm. pasa nada no, mm. no hay nada claro. muy bien, qué importante Arcesio conociendo estos datos importantísimos de nuestra parroquia Santa Teresita Leonardo muy bien, muchas gracias eh, Ramiro. Estaba escuchándoles con atención que sinceramente me, me salí de acá de, de del, del bloque. Pero bueno, acá estamos para seguir eh, conversando con Arcesio, mi estimado Arcesio. Eh, cada uno de, de estos eh, lugares de nuestra bella región sur del país y especialmente el Cantón Espíndola tiene variedad en cada una de sus parroquias. Usted ya nos viene contando con esta son la tercera parroquia, ¿no? Si no mal me equivoco. Y cada una de ellas tiene variedad. Eh, algunas cosas eh, hay algo de similitud, pero en eh, su mayoría hay variedad. Y cada una tiene su, su propia historia. Eh, usted también nos, nos comentaba de que en este, en este importante lugar como es eh, esta parroquia... ¿Cuántos años aproximadamente tiene ya esta parroquia conformada? Sería de 1967, serían 33 y, y 20, 53, 54 años. 50. Sí, le escuchamos. También hay otro, otro atractivo. una La comuna de Coche Corral tiene un bosque protegido, un bosque que lo protegen ellos, que es eh, un atractivo muy hermoso. Es un, yeah. un poco de montaña, son... Son algunas hectáreas de, de, de bosque que ellos lo protegen para, incluso para, para conservar el agua, la cantidad de agua que hay. Porque de ahí nacen las vertientes de los, y van formando los ríos. Y aquí hay infinidad de orquídeas, de aves, de anfibios, de reptiles, que se puede tranquilamente ir a observar. Esta, esta comuna tiene un sendero por, por el medio de la montaña y uno puede ir tranquilamente, como digo, a admirar a, a la belleza que hay en en esos paisajes, la vegetación, el eh, aire puro, eh, deleitarse con las aves, con las orquídeas, con las flores que hay en este lugar. Es un lugar muy hermoso. Les invito para que visiten la, el bosque protegido de Angashkola. Una persona que quiere conocer eh, este lugar llega por primera vez. ¿Qué debe hacer? ¿Con quién debe contactarse? Eh, aparte de usted, ¿hay otras eh, personas encargadas en, en servir de guías? ¿Usted el, se organiza? ¿Cómo es este asunto? La comuna de Cochicurral tiene guías, tiene guías propios de ellos. Eh, uno es el señor Manuel Gonzaga, que, que y el señor Adán Gonzaga, y algunas personas que lo pueden guiar eh, sobre este, para este bosque, por, por los atractivos que tiene el, la parroquia en sí. Eh, uh -huh. Yo también, si desea alguien venir y me contacta, también puedo acompañar, y, y he tenido la oportunidad de acompañar a algunas personas que se quedan, que se deleitan con estos, con estos mm. lugares, como digo, que son hermosos, son, son parajes muy bellos y tienen bastante que, que admirar. Dentro de sus acompañamientos, ¿alguna anécdota que recuerde? Eh, hay una, una, una vez vino un, una, una señora de Australia, casada con uno de Ibarra, y me rogaron que los acompañe y nos fuimos, me acompañaron, y fuimos en la mañana, bajamos en la tarde y no había sabido que ella era una artista, tocaba el violín. Y ya cuando llegamos acá abajo dice que no, no me reconoció, le digo no. Dice si yo soy la que salió en la televisión. Le digo, y, ¿y por qué no me avisó para haber hecho una música arriba en la, en la montaña donde, donde por lo menos las aves nos podían escuchar? <risa> se ella nomás y, y en verdad ellos son, quedaron, se fueron muy agradecidos. Porque mm. los, los había llevado a esas partes donde ellos eh, ni siquiera se imaginaban que existía esto. Mm. Sin duda, un paraíso. Estimado Arcesio Torres, hemos llegado a la parte final del programa. Se nos ha ido rápido el tiempo y hay mucho material todavía por conocer. Y gracias por habernos acompañado, usted siempre siendo una luz, una ventana para poder imaginariamente trasladarnos a esos sitios que usted nos lleva miércoles a miércoles. Eh, a nombre de Leonardo, gracias también eh, a, a usted por habernos acompañado y eh, seguramente tendremos otro dato en el próximo programa, otra historia, otra parroquia que nos cuente. Gracias a ti, Ramiro, gracias a ti, Leonardo, y también a nuestros compañeros, amigos que nos ven también nos escuchan, eh, les invito para el próximo miércoles hablar y conocer un poco de lo que es la parroquia 27 de abril, la naranja. La naranja, muy bien, entonces ahí estaremos pendientes y muy atentos. Así que nada más, Leonardo, algo más por tu lado, si no nos despedimos y ya estamos en la parte final. Mi estimado Ramiro y compañero Arcesio, por acá la gente nos ha escrito bastante, muchas gracias, de verdad, un fuerte abrazo a la distancia. Este es un espacio para poder conocer, aprender también las vivencias de los diferentes lugares de nuestra bella provincia de Loja. Y muchas de las personas nos han escrito acá. Doña Estela Jiménez dice gracias por dar un espacio de apoyo al trabajo y turismo de nuestro Cantón Espíndola. Eh, suerte nos desea Doña Estela Jiménez. Por acá también dice Marilud Narváez. Gracias a todos un excelente programa. Eh, por acá también, don Alcibar Robles. Tengo que conocer siempre que don Arcesio me salve de, o me lleve o me sirva de guía, me imagino. ¿eh? Bien, ya tiene un eh, amigo que quiere ir a, también eh, a conocer este bello rincón de la patria ecuatoriana en el cantón Espíndola Arcesio. El maestro Alcibar Robles es un hombre que le gusta conocer algunos lugares en especial. Así que un saludo también para el maestro Alciba Robles, que por cierto, eh, Arcesio, si tiene algún problemita con su vehículo, le deja como nuevo, el hombre lo deja como sacado de casa. Así que un saludo allá en taller de pintura a, a, del maestro Alciba Robles Jumbo. Mi estimado pronto Arcesio. pronto estará también acá en escenario. Sí, sí, próximamente ya lo vamos a invitar también para con, conocer un poco más del trabajo y trayectoria del maestro Alciba Robles. Bien, a ver, eh, mi estimado Arcesio, qué decirle a la gente que nos acompaña los días miércoles en especial, hoy también igual manera. Bueno, gracias por vernos, gracias por escucharnos y a nuestro amigo Alcibar también. Lo espero para, para poderlo acompañar en un fin de semana porque no trabajo. Eh, lo puedo acompañar a, a visitar cualquiera de los lugares, no solo de Santa Teresita, sino del Cantón Espíndola. Hay lindos lugares que, donde, lo, donde nos podemos ir a, a pasear, a disfrutar, a que disfrute, a, a, que, a que renove sus pulmones